Hola chicos, bienvenidos a Passive. Vamos a ver en este tutorial de C sobre la función RAM, ¿vale? Para ello nos valemos de nuestro editor y vamos a crear por ejemplo el archivo run.c, ponerle el nombre que vosotros queráis en un principio vamos a hacer, eh, a declarar nuestras cabeceras stdio stdlib y además vamos a tener que incluir esta cabecera, time.h, para utilizar una función que nos va a hacer mucha falta a la hora de generar números aleatorios, ya que sin ella vamos a obtener un resultado totalmente incorrecto cada vez que ejecutemos nuestro programa. Una vez que ya tenemos lo que es el esqueleto de nuestra función main, vamos a simplemente utilizar nuestra función ran para generar números aleatorios que veréis que es muy sencilla lo que estoy poniendo aquí sería para imprimir por pantalla un entero por eso pongo porcentaje y y ahora vamos a tomar como su parámetro la función ran que generará un número aleatorio simplemente hace eso ahí tenéis el número aleatorio ha salido ese numerito vale podría haber salido cualquier otro ahora bien si nosotros queremos que sea por ejemplo un número aleatorio pero en, en un rango, es decir, del 0 al 10 o del 0 al 20, vamos a, poner, a tener que poner esto de aquí, ¿vale? que sería módulo 10, módulo 20, módulo 30, lo que queráis. Eso significará que va desde el 0 hasta el número que hayamos puesto. En este caso va del 0 al 10. Ahí vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Guardamos, compilamos y ejecutamos. Ahí tenéis el número, ¿vale? Una vez que hemos realizado la prueba y hemos visto que genera el número aleatorio deseado, vamos a hacer otra prueba. Voy a copiar y pegar esto cuatro veces por poner un número. Y vamos a ejecutar y ver el resultado. 3, 6, 7 y 5. Hasta ahora nada extraño, han salido esos números aleatorios. Si vuelvo a ejecutar mirad lo que, lo que obtengo, los mismos números. Pero es que si ejecuto una vez más voy a obtener exactamente los mismos números. Y ese es el problema principal de nuestra función RAND, eh, que genera estos números, aunque se ejecuten en diferente tiempo, los genera de la misma manera. ¿Cómo solucionamos esto? Pues muy sencillo simplemente ponemos ese RAND. Y null. Y esto lo que hará es que cada vez que nosotros ejecutemos el programa en un, en un segundo distinto generará números aleatorios totalmente diferentes. ¿Vale? Lo veis aquí. 7627 5462 9098 como veis han salido totalmente diferentes aunque es curioso que si ejecutamos el programa justo en el mismo segundo como veis los números aparecen iguales para esto, para esto podréis informaros sobre la función getPayD, ¿vale? en vez de poner aquí null, ponemos getPayD y lo que haremos será que cada vez que ejecutemos nuestro programa independientemente de un segundo o no se harán eh, números completamente diferentes lo que pasa es que no voy a explicar esto debido a que estoy trabajando en Linux y puede ser que eh, en Windows no funcione correctamente así que lo dejo con el time.h no creo que ejecutéis vuestros programas justo en el mismo segundo ¿vale? así que esto por ahora otra cosa que también podemos hacer es que nosotros no queramos un número desde el 0 al 10 o desde el 0 al 20 sino que lo queramos dentro de un rango lo que vamos a hacer va a ser sencillamente poner nuestro printf con porcentaje i ya que vamos a imprimir un número entero es en lo que devuelve la función run y ahora nosotros si queremos un número por poner un ejemplo entre el 10 y el 30 lo que tendremos que realizar es una suma podéis poner los números que queráis pero tenemos que hacer una suma o una resta ya como vosotros queráis pensar el algoritmo lo más sencillo sería nosotros tenemos nuestro número aleatorio vale y queremos que llegue al 30 si queremos que llegue al 30 lo que hacemos es módulo 30 entonces obtendremos un número que irá desde el 0 al 30 eso así para empezar pero claro nosotros queremos que empiece en 10 pues simplemente lo que vamos a hacer es cuando obtengamos este número, le vamos a sumar 10. ¿Qué pasa? Que pues, probablemente vamos a obtener en algún resultado el 29. 29 más 10 es 39, entonces no hemos pasado de aquí, de nuestro rango. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente le ponemos ahí un 20. Y entonces el rang irá desde el 0 al 20 y le sumará 10. Por tanto, irá desde el 10 al 30. Eh, y me falta el punto y coma. Compilamos, ahora sí va bien, y obtenemos el 18. Vamos a ejecutar otra vez. El 29, justo. El 12. Y si ejecutáis así, vais a ver que nunca os vaya a pasar de 30 y nunca vais a obtener un número menor que 10. Espero que hayáis entendido esta función, que se ve a simple vista un poco rara, pero cuando practiquéis con ella y hagáis varios ejemplos la pillaréis seguro. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os hayáis enterado. Hasta luego.